Soy Zaitel Topel, venezolana, y vivo en Medellín. Soy comunicadora social, pero no estoy trabajando de comunicadora. Estoy ahora en el área comercial de un hotel en Cali. Trabajo aquí, y mi misión aquí es vender un hotel al segmento corporativo. Digamos que este sueño de vivir aquí en Medellín, fue por una vacación en el año 2007. Eh, que yo hice pues con mi esposo, que entonces éramos novios. Nos gustó mucho la ciudad, vinimos en Feria de Flores sin saberlo, primer día de Feria de Flores, y la ciudad estaba preciosa. Me llevó en, en el Hotel Nutibara con un guaro encima a decirle a mi esposo que si sí, en algún momento a mí me tocaba irme del país, el único sitio donde yo me veía era aquí. Y bueno, no fue así. Realmente yo me fui pues porque él se quería venir, pero si no yo, yo estaría, pues yo estuviese todavía en Venezuela. Yo llegué en marzo de 2011, tengo ya seis años y medio bueno aquí. Yo vivía en, Val en Valencia, pero mis abuelos vivían en Caracas, entonces el paseo de uno en diciembre era ir a Caracas y ver esta ciudad maravillosa, plena de luces, un, el, el, el clásico signo de un chocolate muy famoso en Venezuela, marca Savoy, que se iluminaba pues y la ciudad, la ciudad era preciosa. Y yo también siempre digo que a mí lo que me produjo también Medellín es que yo no sé si esto es lo que vio mi abuelo cuando llegó a Venezuela en el 34. Y yo siempre digo pues que eso era en esencia lo que nosotros éramos hasta que ocurrió todo este desastre de 18 años. Porque inclusive en los 80 pues, o sea realmente Caracas era un paraíso. Pero yo creo a la luz de hoy que también había mucha ingratitud en los padres de uno o en esas generaciones pues, que, que, que de pronto a mí pues, me, me alimentaron y creyeron pues que, no, que donde estábamos era lo peor, y realmente no. O sea, sí había algo peor. ¿Sabes qué pasa? Que, que, que por la vía legal y por la vía electoral no ha servido de nada pues que ellos respeten la voluntad de la gente en hacer un llamado a elecciones. Eh, plantearnos a él con 40 y yo con 38 años volver, porque es que realmente es muy difícil mudar todo esto. Eh, claro, volver, sí quiero volver, claro, por supuesto. Y si, si el país fuese se recupera, bueno, me lo pensaría, ¿no? Claro.